Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenido a este especial del Mundial. <risa> Vamos a hablar de un tema... Eh, de una enorme actualidad en nuestro país, con una publicidad brutal de diferentes sectores. Y me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la extracción de litio. Vamos a tener la oportunidad de hablar con, con tres mujeres, tres personas que están allá en Catamarca... Eh, diferentes comunidades y con diferentes eh, perspectivas y experiencias eh, en torno a eh, una de las problemáticas yo creo que no solo tienen mayor actualidad en nuestro país, sino que además, por algún motivo, que es importante que, que hablemos, tienen mayor prensa dentro de una parte de lo que solemos llamar ecologismo, militancia... Y es importante entenderlo, porque también, evidentemente, hay que dar una discusión hacia adentro de qué pasa con un eh, ambientalismo, lo que sea, que toma tanto el tema del litio como el tema del hidrógeno verde como proyectos eh, compatibles con el ambiente, compatibles con el bienestar, no sé. Eh, vamos a hablar con Julieta, que entiendo que está en Fiambalá. Vamos a hablar con Verónica, de, de Pucará. Y vamos a también hablar con eh, Patricia eh, Marconi eh, Con las tres vamos a Hablar en torno a esto, no reitero Algo que suele tener Enorme publicidad en torno a eh, eh, La transición energética Compatible con lo que creemos eh, Un abordaje Para eh, mitigar Los efectos de la crisis climática Del cambio climático Y que las comunidades territoriales están diciendo, la verdad, que nos están secando los ríos, nos están contaminando, están incidiendo directamente sobre lo que bebemos. Eh, así que, bueno, vamos a, vamos a ir por ahí. Agradezco un montón a las personas que están comunicadas, que están conectadas en este momento. Eh, la verdad es que la, el momento del año, la enorme coraza... Eh, mediática en torno a estos temas y por supuesto el mundial de fútbol eh, ha sido alguna de las constantes eh, lo aclaro a pesar de que las personas que me conocen saben que soy absolutamente futbolero y estoy esperando el partido de mañana, dicho eso es una locura la cantidad de medidas que en este mes se han encargado de liberar y poner en la en el, en el imaginario lo de hoy habrán visto eh, las eh, las medidas que se tomaron en torno al offshore, por ejemplo, son brutales Son brutales, son irreversibles Y aparecen ahí en primera escena Y aprovechando este mes mundialista sin lugar a dudas Bueno, vamos a ir invitando ahí a las tres compañeras eh, Ahí veo que hay un montón de, de compañeros y compañeras conectadas Algunas preguntas... Eh, nos, nos han marcado durante esta semana para, para hablar eh, también les pedimos que si quieren por acá preguntar adelante ¿sí? eh, así que bueno agradezco nuevamente que estén en conexión eh, es muy importante para para poder difundir estos temas así que bueno, ahí vamos eh, ahí vamos va la invitación a Pucará fue, va también la invitación a... Eh, Julieta va para... Allá. Hola, Guise. Hola, Vero, ¿cómo andas ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿vos? Bien. Bien. Ahí estoy invitando al resto de las compañeras, Dale. también a Patricia. Te entiendo en el caso de Patricia, es la primera vez que hace un vivo, así que saben... Hola Buenas, buenas ¿Cómo va Julieta? Todo bien ¿Vos? Todo bien, bueno, qué bueno Ya tenemos dos conectadas Patricia, ahí vamos con Patricia Bueno, bueno, ahí estamos Bueno, gracias compañeras Ahí estamos A ver Hola Patricia. Ahí está. Ahí estoy. Ahí estás, sí, ¿cómo pues, andás? Soy no, absolutamente no, no en estos temas. Bienvenida, bienvenida, hemos transitado por eso. Bueno, les agradezco mucho a las tres. Eh, la idea, como, como comentaba, bueno, es ponernos al día de qué es esta cosa llamado... Extracción de litio, qué efectos genera los territorios, qué efectos generó eh, y también qué perspectivas hay eh, y cómo avanzar. Así que, si les parece, Julieta, Verónica y Patricia, eh, arranquen presentándose, si quieren, ustedes individualmente a los colectivos que pertenecen. ¿Quién quiere arrancar? bueno. <risa> Arranco. tomo la palabra, es Verónica Gostiza, vale. yo soy abogada, soy integrante de Pucará, que significa Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación. Y también soy integrante de Opsal, que es una red a nivel internacional, junto con Chile y con Bolivia, que tiene que ver con la protección de los salares de Es uno de los lugares donde de hecho se extrae el litio y compartimos nuestras experiencias de resistencia en, en los salares y de protección de los salares del agua Juli eh, bien, sigo yo, eh, mi nombre es Julieta, soy de, de Fiambalá, mi, mi familia es de Fiambalá, yo hace tres años más o menos vivo acá y eh, soy arquitecta y formo parte de la asamblea Fiambalá Despierta que eh, surgió como vecinos autoconvocados en el 2017, cuando, bueno, apareció esta minera antes canadiense, ahora china, eh, que meterse con nuestra cordillera y con con el líquido de, de los salarios de la cordillera, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, bien, bienvenida también. Patricia. Bueno, mi nombre es Patricia Marconi, soy bióloga. Y formo parte de una ONG local, la Fundación Luchan, que trabaja para la conservación en las Yungas, el Chaco y los Andes, desde hace ya más de 20 años. Y en particular en, en Catamarca hace 25 años que estoy trabajando como bióloga. Y también formo parte de OPSAL, como Verónica, que es el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Excelente, buenísimo. Y dónde te formaste, Patricia, como bióloga? En la UBA. En la UBA Ahí, y de te la de doctorado, sí. Bueno, sí. bueno, eh, si quieren primero poner en, en contacto, en directo, con qué experiencia ha tenido Argentina y el continente en torno a la extracción de litio. ¿Cómo es que llegamos a esta situación? Eh, ubicando un poco también de qué elementos técnicos hace que enciendan las alarmas. Eh, ¿Quién quiere contar un poco eh, de qué se trata la extracción de litio en América Latina? Bueno, si quieren, yo les comento que eh, la minería de litio es una minería, la minería de litio en salmuera es una minería muy especial porque a diferencia de otros metales, en el caso del litio en salmuera, está disuelto en agua, entonces es una minería de agua. Y para obtenerlo se necesita concentrar ese mineral y separar las sales con las que se encuentra en distintas proporciones según los salares. Eso hace que eh, se necesite de un proceso de evaporación. Entonces, eh, en un lugar, como lo los humedales altoandinos, donde evapora siete veces más del agua que ingresa al sistema, o sea, que el balance hídrico entre entrada y salida es negativo, es muy negativo, para producir el carbonato de litio, que es la sal con la que después se fabrican las baterías de litio, eh, se necesita un millón a 2 millones de litros de agua por tonelada de litio. Y cada eh, empresa tiene una perspectiva, las que están explotando y las que están en exploración, de producción entre 10.000 y 40.000 toneladas, 40.000 las más grandes, están ya llegando a ese punto en Sudamérica. Eh, esto implica un uso desmedido, un derroche de agua, de agua sanada y de agua dulce. El agua es toda agua, con más o menos sales. La única agua sin sales es el agua destilada y no está en la naturaleza. Eh, y no queda, en este momento... Ningún salar, ninguna cuenca, de estas cuencas endorreicas, de estas cuencas cerradas que caracterizan a la puna, sin exploración o explotación de litio. O sea que absolutamente todos los humedales, que son verdaderos oasis de vida, porque concentran el agua, y son oasis de vida biológica y oasis de vida humana, son el lugar donde se encuentran las comunidades de pueblos originarios y las comunidades locales, criollas, eh, dependen directamente del agua. Entonces hay un conflicto muy claro. Por otra parte, es un tipo de minería que como todas las minerías es avasallante. Llega a un lugar, llega a un territorio, y no importa cuál era el uso anterior de ese territorio, a partir de ese momento... El uso predominante, prioritario y hegemónico es la minería de límite. Eh, bueno, nosotros que trabajamos desde hace mucho tiempo justamente en los humedales de Catamarca y con las comunidades y en conservación participativa con las comunidades en modelos de, de conservación que tienen a ellas como principales protagonistas, eh, desde hace seis años estamos viviendo una pesadilla y estamos viendo cómo no se respetan los territorios, no se respetan las áreas protegidas y no se considera ninguno de los otros tipos de uso del territorio. Clarísimo. Eh, paso, paso a Vero. Vero, en, ahí preguntaba a Ceni, para qué se usa tanto el litio. Eh, y también yo le acoplaría la pregunta, ¿por qué se habla tan poco del litio? Bueno, lo cierto es que ahora se está empezando a hablar, pero con un discurso que no es de cualquier manera, sino que hay todo un aparato institucional, empresarial, para hablar de la energía verde, limpia, ¿no? Creo que la experiencia con otro tipo de minería... Lo que les dio, digamos, a ellos es que tienen que poder llevarlo de un lugar como, bueno, esto es sustentable, hablemos de sustentabilidad. Entonces te hace un lavado verde, hoy en día, lo podemos ver las publicidades, los discursos de, digamos, de las políticas públicas, el litio como energía verde. Lejos de ser verde, el litio es negro, digo, por el disecamiento de los ríos, por todas las consecuencias, que sí ya están constatadas, o sea, no es algo nuevo, ahora se lo quiere mostrar así, pero no es algo nuevo, porque acá, por ejemplo, en Catamarca tenemos extracción de litio desde el año 97. Entonces, ¿no? Desde los territorios lo que advertimos es ahora nos están queriendo vender esto de un modo, con un monio, con un discurso, pero que vengan a ver lo que sí ya está pasando y ni hablar de Chile, otras experiencias regionales también, sobre el disecamiento de los salares. El salar de Atacama, y en este caso el río La Vega Trapiche, en el salar del hombre muerto en Catamarca. Lo cierto es que, en el marco de los episodios ¿no? de cambio climático, crisis climática, que realmente es un caos lo que sucede, no es un proceso natural, eh, se está hablando de esa transición energética. ¿no? Necesitamos dejar de eh, emitir gases de efecto invernadero y de contaminar de todo. Primero que no todos los países contaminamos, hacemos el mismo daño. Entonces, el primer lugar donde tenemos que ver es dónde estamos posicionados. Claramente que Argentina no es de los países que más ha dañado, sino Estados Unidos, China, por sus formas de vida y de consumo y de producción. Entonces ya partimos de un error, que es creer que vamos a seguir con las mismas prácticas de saqueo de un nuevo mineral, sea litio, sea luego el hidrógeno verde, para sostener la misma forma de vida y de consumo de locura de los grandes países, del, del norte global, lo que se llama, ¿no? Estados Unidos, China ellos están poniendo como objetivos la movilidad eléctrica. O sea, un reemplazo, no una transición, sino que todos los autos que están circulando dejen de circular para que la misma cantidad estén con baterías de litio. Eso es una locura, es querer sostener una forma de vida que es insostenible, que es el lugar en donde estamos ahora. No es un imaginario, ¿no? Es donde estamos ahora. Las consecuencias que estamos viendo con los incendios, eh, con los desecamientos, con las altas temperaturas, es algo que está pasando, <risa> que ya vemos lo, los, lo que pasa. Y después está como la, las ganas de querer confundir a la población. Bueno, pero el litio, vos tenés celular, usás un celular, entonces, bueno, no, bueno, no es todo lo mismo. Los volúmenes, por ejemplo, que se usan, porque el litio no es una energía nueva, es algo que almacena energía, no produce energía en sí. Eh, no es todo lo mismo, ni las cantidades. Es cierto que uno de los usos del litio es para algunos eh, remedios, para cuestiones de salud mental, para los celulares, bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que implica el automóvil, los automóviles eléctricos ni los volúmenes de extracción que se están planteando. Entonces, ese es como, digamos, el tema de los usos del litio, y por cierto se usa para armamento militar, lo dice la propia página, digamos, de una de las empresas, que es Liven, que es la que secó el río en Catamarca. Entonces, no, no dejarse engañar sobre para qué sí, para qué no se usa, porque no es todo lo mismo. Lo cierto es que hoy en día Catamarca, Salta, Jujuy, son territorios que están siendo vistos como territorios de sacrificio para un supuesto ingreso de dólares al país, que tampoco es, es cierto, la, la cuestión económica no se soluciona con más extractivismo, más extractivismo es menos democracia, es violación a los derechos de la naturaleza, es violación a los derechos humanos... Eh, entonces bueno, hay mucho discurso para desarmar actualmente. Clarísimo, Vero. Juli, vos cuando te presentaste recién recordabas el momento en el cual llega esta empresa canadiense a Fiambalá. Eh, ¿Cómo era el conjunto de promesas? ¿En qué, ¿Con qué? ¿De qué manera entra a un pueblo como Fiambalá una empresa con este tipo de proyecto? Eh, bueno, entran primero metiéndose a través de una oficina de recursos humanos, como que intentan comprarse el, el aval del pueblo, digamos, ¿no? Y ocupan este espacio que está acá muy, muy desocupado por parte del, del municipio, que, que no ampara para nada ninguna situación. Eh, la mitad acá de, de la gente de Fiambalá eh, vive de becas del municipio de casi mil pesos por ahí, entonces como que dependen siempre de todas estas movidas políticas eh, que dividen y bueno como no ofrecen soluciones la empresa entra eh, y dice como te vamos a poner un pozo de agua te vamos a ayudar con esto y demás eh, y bueno así se van ganando de a poco eh, la confianza del pueblo y eso esparciendo mentiras de que es para las baterías que es para un futuro limpio para las energías renovables eh, lo cual es completamente mentira, como recién decía ver Y conectando con, con el ahora, ¿no? Que es un poco la, la pregunta inevitable. ¿Qué, ¿Cómo fueron estos años de transición, Juli, hasta la actualidad? ¿Qué pasó en Piambalá? Eh, bueno, eh, mucha desinformación. Después, el año pasado hubo una audiencia pública eh, donde se vendió a la empresa como argentina, porque siempre lo que hacen estas empresas es disfrazarse mediante una empresa local, en este caso era LIEX, eh, y después de que se aprobó la audiencia pública, eh, que en verdad fue falsa, eh, la, eh, la empresa LIEX la adquirió eh, una empresa china que hoy domina el mercado del litio, que es Tijin Mining. Eh, y ellos como apurados, porque ellos saben también que, eh, las baterías de litio es como la, la tecnología de ahora, pero como que ya se están desarrollando nuevas tecnologías y ellos acá no quieren eh, trabajar por una transición energética ni nada, quieren como que sacar su tajada y saben que en un par de años ya las baterías de litio van a ser obsoletas y van a surgir nuevas tecnologías, entonces ellos ahora planean, antes la idea era explotar eh, 20.000 toneladas de litio por año eh, y ahora la idea es explotar 50.000. Eh, y todo esto lo hacen como defendiéndose de que generan trabajo y progreso. Eh, pero de vuelta es mentira porque, por ejemplo, ahora sí hay trabajo, están construyendo una, una planta de procesamiento de litio, pero este trabajo solo dura dos años. En dos años, como toda esta gente que está trabajando en la planta, va a ser gente desempleada del pueblo, eh, que va a afectar eh, la vida de todos. Y bueno, eso es un pequeño ejemplo de todas las cosas eh, que van pasando así con, con el avance de, de los chinos acá. Clarísimo. Bueno, ahora a las tres, ¿cómo es la situación hoy con el litio en el país y en Catamarca? ¿no? En particular, entiendo que las tres están en Catamarca, pero ¿cómo es la situación actual? La situación actual es de un avance desaforado, eh, nosotros ahora estamos dentro de las tareas que tenemos para, para tratar de tener un panorama cierto, eh, relevando, tratando de, de hacer una base de datos lo más actualizada y completa posible de todos los proyectos que hay en el noroeste argentino. Vamos por más de 60. Están en distintas etapas. En, en, en producción, en explotación, hay dos... Eh, en Catamarca hay tres más que están por entrar a, a explotación, hay dos más en Jujuy y hay dos en Salta. Pero todo el resto están en exploración o prospección. Y como la demanda de litio para automóviles eléctricos se prevé que va a aumentar, que va a aumentar eh, mucho... Y de hecho el precio de la tonelada de litio aumentó del año de abril del año pasado a 8.000 dólares la tonelada, a el mes pasado 86.000 dólares la tonelada, porque hay como un cuello de botella de la producción. Hay que aclarar que la producción de litio en Salmuera, que no es producción, es extracción en realidad. Eh, demora mucho tiempo porque estos métodos evaporíticos son pasivos. En la salmuera va a piletas y se va evaporando el agua por la radiación solar, por los vientos eh, muy fuertes que tenemos en el altiplano, entonces ese proceso más la purificación, la separación de las otras sales y el concentrado demora entre un año, un año y medio, dos años, dependiendo del salar, dependiendo de si es un verano más o menos lluvioso en la cuna, pero eso significa que hay una alta demanda y que esa demanda no está satisfecha. Entonces aumenta muchísimo el precio, aumenta la inversión en nuevos proyectos de litio y eh, lo grave de todo esto es que no se hacen sobre un criterio de planificación territorial, no se consulta a los actores involucrados, a ninguno de los actores, ni a las comunidades locales, ni al resto de la población, nadie nos pregunta si es este el modelo que queremos, extractivista, puro y duro, eh, y además los requisitos que tienen que cumplir las, las empresas son mínimos, son irrisorios. Está muy por debajo de los estándares nacionales para cualquier proyecto, para cualquier megaproyecto, o sea, de gran envergadura, de gran inversión y de gran impacto, y está muy, muy por debajo de los estándares internacionales para la minería de litio. Pero, ¿qué pasa? Eh, hay una gran avidez de nuestros representantes, funcionarios y autoridades por las inversiones extranjeras, entonces no solamente no aumentan los requisitos, sino que cada vez son menos esos requisitos. Y por supuesto, y en eso lo va a poder hablar mucho mejor Verónica y, y como testigo permanente Julieta, hay una. Constante falta de participación pública y de acceso a la información en todos estos proyectos. Ese es un denominador común de todos los proyectos. Y no solo en Argentina, también en Chile y en Bolivia. ¿Vero, Juli? No, agregaría esto, que cómo viene avanzando los últimos años la minería de litio en un nivel exponencial y, y brutal. Digo, el ritmo que se venía sosteniendo en los últimos años hace un pico, acompañado por toda una política pública, como decía, local, nacional e internacional. Hay una presión internacional grandísima también que hay que reconocer en nuestros territorios. Y la falta de información es como la estrella, porque no hay como un juego muy perverso, de que no se sepa. El otro día hicimos, de hecho Patricia estuvo de viaje aquí en Catamarca, ella está en Salta, Hicimos una charla donde preguntamos, las personas de Catamarca, ¿saben cuántos volúmenes de litio se extraen? Porque eso, no, es, no hay producción, no es una producción, es extracción. ¿Cuánta agua están usando? ¿Cuánta es la planificación? ¿Tuvieron posibilidad de ir a alguna audiencia a opinar? Bueno, no. Uno de los últimos proyectos de Antofagasta de la Sierra, eh, de, que digamos, hay, eh, está digamos, la minería de litio en salares, que está, estamos hablando, y también en ropa. Hay un proyecto, de hecho, eh, aquí en la ciudad, digamos, una de las sierras que rodea la capital de Catamarca, no, San Fernando del Valle. Ese que no avanzó porque por ahora no les conviene ese y de los salares y los que están avanzando. Eh, los propios informes de la empresa tienen como muchos errores en términos ambientales y en términos sociales. Eh, lo que... Sucede que ahora están armando una especie esto de audiencias que nada tienen de públicas porque la hicieron, por ejemplo, en un lugar, en el salar, en una zona donde no hay ni 4G, no hay señal. Entonces, ellos reconocen que toda Catamarca es zona como influenciada por el proyecto de manera indirecta. Pero no había manera de participar, la hicieron estratégicamente una audiencia en un lugar sin señal. Una audiencia en la cual, un mes antes... Los ministerios de minería digamos, se encargan de llevar el informe de impacto ambiental incompleto, con lo cual las personas no conocen los proyectos, no pueden opinar, y esto pasa por encima. Hay un atropello muy fuerte para imponer esto. Y esto va de la mano también con prácticas de eh, criminalización, de persecución a quienes defienden, por supuesto, digamos, su territorio, el agua, la economía regional, lo que es la vida, digamos, o sea, esto es una disputa al fin y al cabo, que es actual, que esto es lo creo que es lo que es interesante, no estamos viendo un episodio de la historia para reivindicar derechos, estamos defendiendo algo que es actual, con lo cual es urgente poder organizarnos y ver la dimensión y la gravedad de poder creernos que realmente somos parte, digamos, de estas discusiones de política pública. La gestión comunitaria del agua es un camino, ¿por qué yo no puedo discutir sobre eso, no puedo opinar? ¿Quién nos hizo creer que no? Eso también es la influencia de entre las empresas transnacionales y los gobiernos que nos quieren pasar por encima y no nos quieren dar este, digamos, no tener tiempo de que nos organicemos, nos comuniquemos, hoy hay gente que está poniendo, es la primera vez que escucho esto, y claro, porque también hay todo un sistema de que esto no salga, no, lo que cuesta, bueno, esto la bien Juli lo sabe, lo que nos cuesta ponerle difundir en Catamarca, en los medios locales, en los medios nacionales, porque no quieren que hablemos de esto y que se difunda, que se, que se Visualice la Vega Seca. Vino a, a Jujuy el redactor de pueblos indígenas de Naciones Unidas. Yo realmente fui, fui acompañé la comunidad originaria Atacameño del Altiplano y fui con la foto de la Vega Seca. Esto tienen que verlo, tienen que moverse por el mundo. Esto es lo que va a seguir pasando en todos los ríos de la región del mal llamado Triángulo de Litio si esto avanza. Así que arrasador, este es como mi panorama actual. Clarísimo. Clarísimo, y hay muchos comentarios también en torno a la falta de información, efectivamente, es una política pública muy extendida. Juli, eh, ahora apareció Fiambalá como noticia en algunos sectores a partir de problemas en el agua, eh, y es casi una muestra, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Eh, sí, sí, eso en un sentido, ante todo este panorama que es muy avasallante y muy triste, es como que nosotros seguimos luchando y como que seguimos intentando informar, y bueno, nos genera un poco de, de esperanza esto de que ellos mismos como que se les desmonoran las, las mentiras que van construyendo, ¿no? Como que ni siquiera todavía empezaron el proyecto en sí y ya fueron clausurados por, eh, por no tener eh, cuestiones en orden en temas de seguridad y demás. Y ya, más allá de esa denuncia que lleva como mucha fuerza de parte de los trabajadores para exponerse y para decidir denunciar. Eh, ya acá es un pueblo chico, todos nos conocemos y ya son comunes las historias de, de los maltratos, de las situaciones laborales extremas, porque eh, hay gente que está trabajando allá en, en el altiplano, en altura, eh, constantemente en un salar. Eh, y bueno, eh, eso en un sentido nos ayuda porque la gente empieza a despertar y a vivir es muy triste, pero lo estamos viviendo en, en primera persona, como cómo se manejan, y que a pesar de que nos vendieron estos espejitos de colores y de minería sustentable que no existe, como que demuestran que las dinámicas eh, son extractivistas y son las mismas que, por ejemplo, con Alumbrera en Andalgalá. Son exactamente las mismas dinámicas, pero con una pintada de imagen verde, digamos. Clarísimo. Bueno, y la última eh, pregunta que les quería hacer a las tres es, de alguna manera, qué colectivos hay en torno de resistencia, de difusión de información, de organización, y cómo se los puede ayudar en, en, este, en este contexto para todas las personas que están mirando eh, en este momento el vivo. Bueno. Tomo ahí, o Pato, bueno, como quieran. Eh, hay diferentes, bueno, eh, yo creo que hay algo de la, de, la, de la organización territorial, que es fundamental, porque hay un vínculo directo con lo que está pasando, pero también con una mirada global. No hay manera de escindir, de, de digo, hay como un hay doble trabajo de alguna forma, ¿no? Como cómo tener prácticas de cuidado del territorio, de intervención directa, de acciones, ¿no? Digo, hay que poder salir y decir, con el tiempo, con la energía que cada uno tenga y pueda, por supuesto, pero es momento de salir, de no estar viéndolo de manera pasiva lo que está pasando. Creo que hay algo de esto hay algo de las, las organizaciones que se generan territoriales para el cuidado de la vida, para el sostenimiento de la, de la economía, del trabajo, porque esto va de la mano también con los reclamos históricos. No es que el ambientalismo está en una órbita por fuera de la discusión, Política, económica, básica, tierra, techo, trabajo, agua. También son las consignas clásicas las que se hablan en el ambientalismo. Que tal vez mucho tiempo fue visto como otra órbita, ¿no? De los derechos humanos no estaría esto. Esta es una consigna que las organizaciones de derechos humanos, a mí sensaciones que no la están tomando la consigna, no la están haciendo propia, sino que seguimos con un relato histórico sobre la violación de los derechos humanos en Argentina, el gobierno, el, el, el periodo militar, golpe cívico-militar, tremendo. Pero no, hay que actualizar también. Esto es un tema de agenda de derechos humanos para Argentina. Entonces, también eh, convocar desde ahí. En Catamarca tenemos asambleas territoriales. Ahí Juli puede contar el caso de cómo es Fiambalá. En Antofagasta, comunidades originales también. La Unión de Aguita Santa María, Catamarca. Y nos conglobamos en Bucará. Bucará, la idea es que es un espacio de organización, de difusión de información y de unión de Catamarca, donde todos los territorios lo que nos oponemos es a este moto, método extractivista a gran escala, que ya es un fracaso, que ya fracasó, que estamos como dar, ¿no? Como la segunda vuelta donde ahora nos quieren decir algo diferente, pero pero Catamarca tiene 46% de pobreza, secaron los ríos, ¿qué, qué nos quieren decir? Entonces, eh, es como un segundo ciclo donde hay una chance de hacer un movimiento diferente. Y desde ahí creo que invitamos eh, a quienes están ahora escuchando, a quienes se suman, por un lado, por, por supuesto, difundir en redes, siempre va a ayudar a hacer un entramado, y también con los cuerpos, digo, el cuerpo tiene que estar, porque estamos defendiendo la, la vida y la vida futuro, quienes maternan, paternan, esto es esencial, la disputa del agua es la que se la que está pasando y la que se viene. Y también hay algunos discursos ambientalistas nacionalistas, que a mí me hacen un poco ruido, porque creo que, la naturaleza no responde a órdenes políticos. Cuando nos juntamos hace poco en Chile, con compañeros de Bolivia, Chile, Argentina, es una región que estamos siendo afectada, es algo mucho más profundo lo que nos conecta, no es un tema de Argentina y el litio. Es un tema, Alguien puso también en el chat, colonialismo ambiental, es colonialismo esto. Entonces que la, que la bronca, lo que intentamos es que la bronca, que el enojo, que la indignación sea un motor para cada vez tener más organización, salir en, en diferentes órbitas, estuvimos esta semana, Guille, disputando, lamentablemente, porque así nos pasa, en órbitas del de Banco Mundial, IRMA, o sea, sistemas internacionales que quieren eh, darle como una, un papel de certificación a la minera de que es sustentable. No, no van a tener a las comunidades indígenas de su lado, no van a tener a la sociedad de su lado, porque no nos quedamos más callados así. Pero digo, eh, hay muchos actores que, que operan muy fuerte en los territorios, la fuerza de seguridad, los gobiernos, las empresas, es verdad que hay un bombardeo, pero creo que hay una potencia colectiva de la, de la revolución y de la lucha por la vida que, que es por donde puede ir. Así que desde nuestro espacio siempre la difusión, por supuesto, que nos ayuda. Quienes vengan a Catamarca, a veces en Argentina no se conoce Catamarca, que vengan, que se contacten con los espacios comunitarios, los hospedajes, las asambleas, hacer un circuito eh, turístico, comunitario, ambientalista. También es una buena propuesta y seguir pensando en estas formas alternativas a lo que nos proponen, que es puro, puro, puro extractivismo. Clarísimo. Patri, Juli. me gustaría agregar, si me permitís, que es una falsa solución. Esta transición energética basada en el hiperconsumo, en vez de automóviles a combustión, automóviles eléctricos, es una falsa solución, pero muy, muy falsa, y fácilmente demostrable. Eh, hay un informe de la Agencia Internacional de Energía, que depende de la OCDE, o sea, se trata de organismos internacionales que son financiados por las principales potencias, pero en las cuales también participan países menores, como el nuestro, eh, menores en cantidad de, eh, de actividades. Eh, y, y ellos han producido un informe, ese informe ya empezó a circular desde agosto, es un informe oficial, que establece claramente que para una serie de metales que son esenciales para esta supuesta transición energética, no hay suficientes reservas en el planeta Tierra. En concreto, las reservas totales de litio en el planeta alcanzan solo al 10%. Entonces, ¿de qué se trata la transición? No se va a poder lograr un ciclo completo de sustitución de automóviles a combustible fósil por automóviles eléctricos. Esto es simplemente un negocio de muy corto plazo, pocos años, para las automotrices y para todo lo que se mueve en torno a eso. Entonces, además de ser un sacrificio, de hecho, nuestros territorios van a ser sacrificados, esa es la intención, va a ser un sacrificio inútil. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y es muy llamativo que este informe, que es oficial de una agencia internacional, pero que además está respaldado por una gran cantidad de información científica, de investigadores que publican en, los, eh, en las publicaciones de acceso abierto, que ahora se han hecho cada vez más frecuentes, de eso no se habla. Entonces, no quería desaprovechar este momento que nos brindás para decirlo. Esa información es cierta, es verídica y no se está dando a conocer. Es una falsa solución esta transición energética, el camino, como decía Verónica, es reducir el consumo de cada uno de nosotros y sobre todo el norte global, que es el consumo que más pesa a nivel de, de todo el planeta. Clarísimo. Patricia, antes de pasar la palabra y el cierre a, a Juli, eh, le respondo a Eugenia que sí, que este video se va a guardar ahora. Eh, Ahí pregunta en el informe, Patricia, Nadia, ¿cómo se puede acceder a él? Bueno, eh, entrando a la página de la Agencia Internacional de Energía, eh, se obtiene una versión eh, breve, pero con esta información que yo ya di, son unos 11 metales que ellos tipifican eh, como indispensables, y de los cuales hay 5 que están por debajo de la de lo que es, de las cantidades que demandaría la transición energética. El informe completo se lo puedo compartir y vos compartirlo dale. con él. Eh, Hagamos el eso español y demás. Dale, dale, después hacemos una, una publicación en conjunto con Pucara. Eh, y también un poco Valentina reforzaba mucho lo que estabas diciendo, eh, Patricia y también ante Verónica de cómo son formas extractivistas que ya conocemos en Argentina, que tienen más de un cuarto de siglo por lo menos, por supuesto que uno puede ir más atrás, y que han solo generado pobreza en nuestras provincias, en nuestros países. Entonces, como es también una lógica de promesa constante que, por supuesto, nunca, nunca se concreta. Eh, Juli, te toca el cierre. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo resistir? Eh, bueno, creo que eh, vamos con lo que decían las chicas, y sí, para agregar eso de que, bueno, a la distancia es muy difícil, pero eso, informándose, eh, buscando en internet, hay mucha data sobre muchos que todo el mundo, eh, de la batería de litio, y no solo de litio, sino de, de otros metales que son necesarios para las baterías eh, de los autos eléctricos, que es como por lo cual se está haciendo toda esta movida, y nada, informarse y charlarlo en la cotidianidad. Eh, llevarlo a la mesa, eh, discutir eh, si esta transición está pensada para nosotros, eh, incluyéndonos dentro del plan, como sudamericanos, como latinos, como y pensar eso, como, como qué, qué rol jugamos en esa transición. Eh, sí, eso me parece difundir Perfecto. también, para siempre. <risas> siempre difundir. Bueno, les confieso que... El eh, día de feriado, previo a cuarto de final del mundial, me imaginé que iba a haber poca gente, no lo hubo, un montón de gente conectada todo el tiempo, así que muy agradecido también a todas las personas y también muestra a las claras que es un tema que independientemente de toda la prensa a favor, de todos los sectores gubernamentales a favor y de algunas organizaciones que se dicen ambientalistas a favor, evidentemente es un tema que está preocupando eh, y que se requiere. Así que les agradezco un montón a las tres, por supuesto que que quedo a disposición, el vivo se va a subir, eh, y bueno, les agradezco mucho, y fuerza con, con la tarea imprescindible que vienen haciendo. Muchas gracias, por el espacio. gracias. y también, gracias. Si sepan que, que estamos a disposición para pasar información, para pasar los informes que que la lucha es en todos los ámbitos, de todos los saberes, eso, no no pensado, es, digo, es necesario esto, el cuerpo, la música, el arte, la biología, ¿no? Todo desde donde vamos aportando es desde ahí. Así que bueno, gracias también por los mensajes y de las cuentas, que estamos cada uno también a disposición para pasar más información y seguir comunicando. Gracias. gracias. A ustedes. Un abrazo enorme, enorme, nos Chao. estamos viendo. Fuerza y que sigamos tejiendo, ¿sí? Así que un abrazo grande, grande y gracias.